Hola, ¿qué tal, fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. El día de hoy veremos un tema que a muchos les va a interesar, porque veremos dónde y cómo editar videos para Instagram. Las redes sociales han tenido durante muchos años un aumento significativo y el video se ha convertido en el rey del contenido. Y en este video te voy a enseñar cómo hacer un video elegante en menos de 5 minutos. Aquí lo tengo incluso te lo voy a mostrar por si te interesa entonces pues te quedes viendo todo el contenido de este video. Este video yo lo creé para una guía gratuita de Photoshop para principiantes. Es un ebook que también si te interesa quédate al final del video porque te daré la información para que consigas una copia de este ebook. ¿Te gustaría aprender todo esto? Pues vámonos con el intro. Y cuando hablamos de edición de video, obviamente, hay que mencionar Adobe Premiere, hay que mencionar DaVinci Resolve, hay que mencionar cantas Studio. Ok, Kantas Studio. <ríe> Pero cuando queremos hacer un video corto sencillo para redes sociales pues obviamente no hay que enliarse instalando un programa que muchas veces es complejo para nosotros si no tenemos la experiencia previa en edición de video y muchas veces no tenemos un computador con las especificaciones técnicas pues que se requiere con respecto a su tipo de programa y ahí entra esta plataforma InVideo que es una plataforma online y que nos ofrece de una forma fácil y sencilla opciones para editar el video y esto es lo que veremos a continuación y bueno lo primero es cambiar el idioma español y eso lo hacemos tan fácil instalando una extensión para chrome le damos un clic aquí y listo ya o también le podemos dar clic derecho traducir página como usted quiera luego que tengo esto ya configurado pues elijo para qué redes voy a trabajar en este caso voy a trabajar para historia de instagram entonces selecciono historia de instagram y veo las plantillas por ejemplo esta fue la que yo usé en el vídeo que le mostré en el intro y le hice los cambios de lugar pero vamos a utilizar otra vamos a ver vamos a usar hay muchas y muchas con diferentes temáticas eso es lo que más me gusta que hay mucha variedad pero bueno vamos a utilizar esta le doy un clic ahí está vamos a esperar a que cargue ahora esto va a depender de la conexión de internet a mayor velocidad obviamente va a cargar más rápido y lo bueno que tiene todo esto es que todo se queda en línea nada de a lo mejor usar recursos del computador todo lo que usted hace se queda en línea incluso la subidas por ejemplo aquí yo tengo ya algunos recursos que yo he, he, he puesto y se quedan acá lo que indica es que si yo estoy trabajando desde otro computador pues no hay ningún problema porque todos mis recursos se quedan en la nube de NVIDIA, interesante ¿verdad? Ahora vemos cómo es la edición y la interfaz gráfica de esta plataforma online, es bien fácil, es bien intuitiva y pues por ejemplo si yo quiero hacerle cambio a esto, lo selecciono y miren cómo automáticamente en la barra derecha pues aparece un panel vinculado con las propiedades en este caso de esta imagen en este caso esta es la imagen no me interesa la elimino y pues ya yo puedo aquí colocar la otra imagen ya yo la tengo aquí vamos a esta misma pero si no yo elijo cargar archivo y busco las imágenes o los videos que yo quiera uh, incrustar o insertar desde mi computador como ya yo tengo esto pues arrastro suelto y listo no hay ningún problema y ahí está en caso de que yo quiera cambiar colores pues nos vamos donde dice cambiar color de proyectos aquí está y aquí yo puedo hacer los cambios de lugar y usar uh, otros tipos de colores y vemos cómo automáticamente todo cambia ya luego nos vamos a lo que son los textos aquí está uh, y le ponemos entonces los textos de interés y ok Aquí voy a poner gratuito gratuito gratuito gratuito e gratuito ok pero no sé qué pasa porque no quiere ponerse bien ya era eso y aquí era iboot e a veces como está online se carga mucho a veces no acata instrucciones pero bueno está miren yo puse IVI y me lo tradujo eh, esto podemos quitarle ya porque me está traduciendo vamos a dejarlo así solo lo hace de forma automatizada producto que yo puse la extensión aunque okay, ahora sí vamos a poner de ebook Bien, lo puedo poner más pequeño, más grande. Eh, la tipografía la puedo cambiar de tamaño. Le puedo cambiar el color a la fuente en caso de que sea necesario. Como ustedes ven, es algo bien fácil e intuitivo, que es lo que más me gusta. Si le quiero poner una animación, también pudiera hacerlo desde este apartado. Selecciono lo que sería el texto y voy a donde dice animation. Y aquí entonces le coloco diferentes animaciones de lugar, tanto de entrada y como de salida, la que yo quiera. Lo mismo también con las imágenes. Las selecciono, voy a más Animation, y aquí tengo lo que serían las animaciones. Si me posiciono encima de una, pues me da una idea de qué es lo que hace. Y lo ven, esta, mire cómo entra, le doy un clic. Y listo, esta es una escena. Tiene una duración de 5 segundos. Yo puedo crear escena, también puedo eliminar escena. Esta es la escena número 2. Vamos a colocar un video aquí. Elimino este video, pongo otro video. Ya lo tengo, ya está previamente insertado. Pero yo te sabes que en caso de que no lo tenga, le da aquí a upload y listo. Todos somos felices. Lo, lo arrastro, arrastro suelto, suelto y, y ahí, ahí se, se pone, pone el video. video. Bueno, ya le hice algunos cambios Leves para no alargar mucho el video Y ya vemos cómo está tomando forma el video Bien, a través de esta plataforma Dos escenas Una de 10 segundos Y otra de 5 segundos Para una duración de 15 segundos aproximadamente eh, Si le doy a play Vamos a ver A ver cómo se va a ver Se vería así. Sin, Sin duda, duda alguna, alguna, ahí está. Muy bien. Si le quiero cambiar lo que sería la música, por ejemplo, este video en la escena 2 tiene audio, lo selecciono y pues le quito el volumen y si quiero entonces cambiar la música de fondo pues voy a donde dice music y aquí entonces elijo dentro del repositorio amplio que yo tiene de música, otra música la selecciono y ya automáticamente esa música se incrusta o se a lo que sería este video ya lo que faltaría es exportar esto le doy aquí y esperamos que caiga un poquito, esto dura mucho, pero eso es normal en cualquier programa de edición de video, el proceso de exportación bien, y ahí está, eso es todo, le doy un clic aquí y ya automáticamente eso, com eso comienza a convertirse en un archivo de video en formato mp4 que es un contenedor que guarda la verdad un audio y un video bien entonces prácticamente eso es todo ahora bien hay que hacer una observación en lo que se procesa yo tengo una versión de pago en la versión gratuita funciona prácticamente igual todo es el mismo proceso aquí yo tengo obviamente otra cuenta que tiene una versión gratuita si le doy a exportar me dice que se va a exportar con una marca de agua si a usted no le molesta eso, no hay ningún problema, puede disfrutar de esta plataforma. Pero si quieres exportar sin marca de agua, pues entonces pues tiene que uh, hacer un upgrade y pagar una mensualidad. En este video te voy a dejar lo que sería un enlace para que consiga un descuento en caso de que quiera ¿verdad? Uh, tener la versión completa, la versión de pago. En caso de que no quieras invertir porque no tienes, porque no te interesa, etcétera, etcétera, pues otra alternativa sería a esta plataforma que se llama Catwin, Catwin.com, que si vemos en sus precios tiene un plan gratuito sin marca de agua, eso es lo más interesante. La desventaja es, es que dura 7 minutos, pero recuerden, los videos que estamos haciendo aquí son videos cortos de no más de 15 segundos. Entonces, no pasa nada. O sea, yo no voy a usar esta plataforma para hacer un cortometraje ni un largometraje. Entonces, les recomiendo este en caso de que no quieran invertir. Incluso es mucho más completa. Es como si fuera un estudio de video donde usted puede añadir audio, puede rescalar video, puede quitar el fondo a una imagen puede hacer memes es bastante completa y por ende más compleja así que te animo a que si no puede a lo mejor uh, bueno ya sé ya quise editor le doy a bajar si no puede pagar un plan de InVideo, que es el más fácil pues entonces que use esta plataforma aunque verdad tendrás que dominar un poquito algunos conceptos vinculados con la edición de video como el timeline escena y todo ese rollo, aquí yo tengo uno ya prehecho, le doy a play y miren ya cómo se está viendo bien, igual yo puedo colocar un texto, puedo colocar una imagen puedo cambiar el audio, puedo colocar una forma pero ya se recomienda experimentar bien, entonces, si quieres el libro el libro que te dije al final el libro para aprender Photoshop pues vas a entrar a la página fotoaprendizaje.com y aquí vas a ver que tenemos un enlace o un botón que te lleva a este manual de forma gratuita y nada esto ha sido todo ya se descargó el video vamos a verlo vamos a verlo ahí está ahí está y ahí está Ahora sí, espero que te haya gustado este video, ya sabes cómo editar y cómo, dónde, cómo, sabes cómo editar video para redes sociales de forma gratuita, de una forma sencilla y sin complicaciones. Te animo a que te suscribas a este canal, es una forma de apoyarnos y como ves siempre subimos contenido de valor. Dios te bendiga mucho y chao, chao.